Saludos, esta que le habla es tu representante, Débora Soto Arroyo, la representante del pueblo de Tuabaja, y nos encontramos en una de nuestras comunidades en el sector Camasey, en el barrio Sabana Seca, y agradecido por la pastora Ruth de la Iglesia Defensores de la Fe, eh, Jehová Giré. Así que nosotros estamos aquí trayendo los servicios a nuestra gente. Eh, tenemos el Departamento de la Familia, ACA, Departamento de Vivienda, tenemos Triple S, MCS, tenemos también y contamos con los servicios de la Comisión Estatal de Elecciones, Departamento del Trabajo, en fin, estamos más que agradecidos de Morovis Heart Community Center, así que le invitamos a que usted se desita para que usted pueda aprovechar también de estos servicios.